Nosotros como Programa PASE hemos estado haciendo talleres dentro de los liceos de los 23 establecimientos que nosotros acompañamos y es ahí en donde se han visto eh, algunas disposiciones eh, pedagógicas, estudiantes que han manifestado querer estudiar alguna pedagogía. Es el, el foco de esta jornada es poder ver cuáles son las habilidades que necesita un profesor trabajar eh, para poder hacer ejercicio de la pedagogía. Nos han estado acompañando 20 establecimientos de los 23 que, en, que nosotros acompañamos. Vienen desde la zona de Illapel, de Chimpolco, Casablanca, Concon, eh, del interior también, La Ligua, Calera. Eh, han estado explorando esas habilidades la y los estudiantes. Hicimos estaciones de talleres. Los estudiantes eh, rotaron en cada una de esas estaciones en donde pudieron participar. Nos encontramos en un taller de uso y cuidado de la voz preparado para las y los futuros docentes de nuestro país y que esperamos que estudien ¿cierto? en nuestra casa de estudio la Universidad de Playa Ancha. Eh, es importante el cuidado de nuestra herramienta de la voz que vamos a utilizar por, si, por siempre en nuestro ejercicio docente. ¿cierto? Este taller en realidad está pensado como una de las estaciones dentro de un taller donde se explique un poco que uno como profesor en la pedagogía en general es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando, por lo tanto, esta estación en particular, eh, la idea es que cada estudiante pueda reconocer sus propias habilidades y a partir de esas habilidades, ¿cómo ellos las podrían llevar a la, a la situación de aprendizaje? Ya sea en la misma sala de clase, ya sea fuera de la sala de clase, quizás en algún proyecto, etc. Bueno, con los y las estudiantes que están participando aquí de la jornada de vocación pedagógica, eh, lo que realizamos en esta estación... Eh, tiene por nombre emociones y comunicación corporal no verbal. ¿sí? Lo que buscamos era que los, los y las estudiantes pudieran identificar que hay ciertos patrones, ¿sí? eh, patrones tanto faciales como corporales y respiratorios que eh, tienen que ver con la expresión emocional y también con la expresión corporal y también la vocal no verbal. Estas oportunidades que se dan a los estudiantes son bastante buenas porque nos ayudan bastante al conocimiento para los estudios superiores para luego de salir de, nuestro, de nuestra enseñanza media pasar la enseñanza más superior. En que tuvimos más de 80 alumnos eh, compartiendo, conociendo, motivándose con ser profesionales y con ser profesores. Como universidad estamos súper contentos de haberlos recibido. Y, y en lo personal me siento muy emocionada de, de poder eh, contar mi experiencia respecto a qué significa ser docente y contárselo a gente joven que está motivada a seguir esta profesión eh, tan eh, nutritiva, ¿no? tan potente.